Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la esquina del Samán, y pueden escucharnos en las principales plataformas de podcasting. Estamos en iBooks, Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y bueno, muchas más. Y no se olviden de suscribirse y compartir. En este episodio hablaremos de utopías, de idealizar o no a los sistemas sociales, de la naturaleza humana, si somos buenos o malos por naturaleza, ...del mito del buen salvaje y de si es posible o no una transformación de la humanidad. Y ahora sí, empecemos. Introducción, Baboff y la Utopía. Es el día 21 de Floreal en Francia, durante la Revolución. Lo que traducido en nuestro calendario sería el 10 de mayo de 1796. Joseph Fouché, la mano invisible que nunca nadie ve, se ha notado una grande... La policía detiene, gracias a sus informes y presiones sobre algunos individuos, a dos conspiradores que pretendían derrocar al directorio, François Babov y Filippo Buanorotti. Esta es una victoria también para Napoleón, que era jefe del interior en ese momento. Babov es una figura singular. Si revisamos su biografía, al igual que Bakunin, sus estancias en la cárcel por conspirador, agitador y enemigo del estado, ...pueden llegar a cubrir una parte significativa de su vida. Y solo la continua convulsión social de Francia permitió que saliera de la cárcel en todas esas ocasiones. Incluso en la última, aunque solo salió del carabozo para terminar en la guillotina. Como cosa curiosa, era hijo de una sirvienta y de un administrador de impuestos. Y trabajó para los nobles durante mucho tiempo siguiendo el mismo oficio que su padre. De tal forma que pudo ver de cerca todas las trampas que realizaban los terratenientes para aumentar su patrimonio y aprovecharse de los campesinos más pequeños que, cargados de deudas, pues no les quedaba de otra que ceder. Y desde entonces empezó a gestarse en su mente la idea del bien común, como él lo llamaba. Por supuesto, cuando estalló la Revolución, Babaf se vio arrastrado por esta vorágine de acontecimientos, por los alzamientos, las redistribuciones, la guerra de defensa contra las agresiones extranjeras, la locura del hambre y la gloria del terror rojo, etcétera. Tenía sus diferencias con Robespierre, claro, y no dudó nunca en decírselo frontalmente, lo que hay que admitir que tenía su mérito. Se hizo periodista y escribió sin descanso, denunciando los errores de los jacobinos y de su líder, lo que le valió la cárcel, otra vez. Ya había estado preso antes por agitador radical, y solo el apoyo de Marat lo había logrado sacar de la mazmorra realmente. Esta vez no salió hasta que Robespierre, a quien llamaban el incorruptible por cierto, se sintiera acorralado por los conspiradores. Y logra salir de la cárcel una semana antes de que Robespierre terminara muerto en la guillotina también. Pero Babov se cansó pronto de escribir para opinar, de escribir para señalar, para debatir y para discutir. Decidió que era el momento, que el mundo debía cambiar. Ya el tiempo de los discursos en la asamblea había terminado, así que decidió pasar a la acción. Actuó de una forma única en su tiempo, totalmente sui generis y con su actuar configuró la forma de conspirar que incluso hoy día se usa. Las formas que usaron Blanqui y Neshaib y que usaron Lenin y Mao, por ejemplo. Creó un comité insurreccional primero, compuesto en, en esa ocasión de siete miembros que pronto establecieron lazos con el ejército en París y en varias provincias. Empezaron a crear panfletos y documentos con discursos completamente inflamantes y agitadores para insubordinar a las tropas e insurreccionar a las poblaciones. El objetivo era llevarlos a un levantamiento general que se llamaría La conspiración de los iguales. Para ello, contaba con un texto central que articulaba todo el programa de la insurrección y la ideología del movimiento. Ese texto se llamó El manifiesto de los plebeyos. Hmm... Me pregunto de dónde habrá venido el nombre del manifiesto comunista que aparecería unos 50 años más tarde. Pues sí, no solo Marx y Engels, sino todo el movimiento izquierdista francés de aquel entonces, estaba fuertemente influenciado por Babov y su conspiración fallida. Incluso la tesis de que no se trata de pensar, de pensar el mundo, sino de cambiarlo, fue personificada y vivida en primera persona por Babov. Y desde allí inspiró a todo el movimiento de hegelianos de izquierda desde donde estaban Marx, Engel, Stirner, los hermanos Bauer, etc. El movimiento de Babov es considerado el primer programa comunista moderno, abiertamente comunista. No comunista primitivo, aunque ciertamente sí un poco idealista, sino comunista totalmente, aunque bueno, él no se llamaba así. Tenían el plan de abolir la propiedad privada de los medios de producción, que para él era la tierra determinar la distribución de acuerdo a las necesidades y la producción de acuerdo a las capacidades, abolir las instituciones represivas del Estado y que el ejército y el pueblo se fundieran en un único ente, y bueno, un largo etcétera, etcétera de medidas. Para Babaf esto no era realmente una utopía ni un imposible, él lo había vivido en carne propia. Durante la guerra toda Francia se comportó como un único ser. La insurrección significó el pueblo en armas, defendiendo la tierra y la patria de las tropas extranjeras, enfrentándose a los señores y terratenientes que exigían pagos de indemnizaciones. Significó una colaboración fraterna y profunda como nunca antes se había dado. Francia pasó de tener 100.000 soldados en su ejército a tener un ejército de más o menos un millón de personas reclutados en cada esquina. Todos los hombres se recibieron armas y fueron puestos en condiciones de pelear. ¿Y qué defenderían? defenderían la revolución, lucharían contra lo que querían, los que querían restaurar a los reyes. Babov también vio las limitaciones de las soluciones propuestas por el directorio y por los jacobinos, y por eso los criticaba a ellos tanto como criticó después a la reacción termidoriana que derrocó a Robespierre. Antes de Babov, antes de Robespierre y antes de la revolución, claro que muchos pensaban en sueños comunistas, pero eran simples utopías. Siglos antes, Tomás Moro había plasmado su idea en una, de una ciudad perfecta y libre, una república perfecta e inmaculada, y la ubicó en ningún lugar. Utopos. La negación absoluta de su lugar, y no solo precisamente geográfico, porque nadie creía realmente que algo así pudiera ser posible. Pero Babov sí, y puso manos a la obra. Sin embargo, del otro lado tenemos a un hombre como Fouché, que fue... Por decirlo así, la encarnación de la real política, casi en su máximo esplendor. Y digo casi porque si tuviéramos que poner a alguien por encima de él, sería a Telerán. Pero Babov cayó, posiblemente por traición. Nos dejó un ideal y una brújula política y moral, es cierto, y determinó sin proponérselo el curso de las revoluciones proletarias y socialistas de todo el siguiente siglo. Estuvo antes que Owen y Proudhon, antes que Marx y Bakunin, prefiguró a Neshaev y a y a Bolia. Y sin embargo, en su momento, no fue más que una de las muchas conspiraciones de la Francia revolucionaria. Un arresto más de la contrarrevolución termidoriana, uno más entre los miles de guillotinados de aquel año. Y por si fuera poco, uno más en la lista de las intrigas de Fouché, la otra cara de la moneda en este episodio. Fuche y la cruda realidad Joseph Fuché tenía, si se quiere, un origen incluso más humilde que el de Babaf. Ingresó al sacerdocio casi como una forma de escape y un intento de su familia de darle sustento y resguardo al, mie al miembro menos productivo del grupo. Y es que su familia eran pescadores. Y la salud y el físico de Fuché no daban para pescar, de hecho solía marearse en el mar. Así que necesitaban una salida y pronto. Así fue como terminó en el seminario. Hablar de Fuché es hablar de dos cosas, de olfato y de astucia. Sabía leer como nadie el cambio de dirección del poder. Navegaba en esas aguas casi con el mismo talento que sus padres lo hacían en el mar. Era realmente la real política encarnada. Fuché no se comprometía con nada ni con nadie más que consigo mismo. Y ante cada cambio en el poder, lo ibas a encontrar rápido en el bando ganador. Ingresó al sacerdocio como forma de sobrevivir, pero cuando la revolución se desencadenó, abandonó los hábitos para hacerse diputado. Y debemos recordar que aunque trabajaba para la iglesia, nunca tomó los votos sacramentales. Y Stefan Zweig decía que ni siquiera con Dios se comprometía Fuche a ser leal hasta el final. Era un comienzo contrario a los jacobinos, pero... Cuando las cosas se pusieron complicadas, fue el más radical de todos los jacobinos y hasta casi logra comprometerse en matrimonio con la hermana de Robespierre. Como todos sabemos, el gobierno de Robespierre no duró mucho. Y aunque no hay pruebas, porque ocultó muy bien su rastro incluso hasta hoy, todos afirmaban que la mano que armó la conspiración de Termidor que Guillotinó a Robespierre fue la de Fouché. Nunca nadie vio Fouché cerca en esos días. Su firma no aparece en ningún sitio y no hay un solo testimonio que compruebe que él estaba siquiera remotamente relacionado. Pero... tampoco hay un solo historiador que hasta ahora no diga de Fouché y de la muerte de Robespierre que no tienen pruebas, pero tampoco dudas. Fue en esos días, luego de caer un tiempo en desgracia, en gran medida por su fama como el ametrallador de Lyon, que supo de la conspiración de Babuff. ...y lo entregó como una forma de congraciarse de con el nuevo directorio y volver al gobierno. Para muchos la conspiración de Babov es el punto de partida de la lucha por la realización de las utopías... ...pero... ...¿qué era para Fouché? Bueno, solo era una más de las batallas de aquel día... ...un día más en la vorágine de la revolución. Luego de eso, Fomento allí ayudó a sofocar muchos motines y conspiraciones más... ...y así como Babov prefiguró las células revolucionarias del futuro... Fouché creó la primera red moderna de inteligencia política y policial. Y hay quienes dicen que la policía política moderna tiene sus antecedentes directos en él. Hubo que esperar a la aparición de la Ojernana para encontrar un cambio sustancial en los mecanismos de represión política del Estado. A medida que la conspiración de Babov quedaba atrás, Fouché ayudaba a Napoleón a llegar al poder absoluto. Cuando ya Napoleón no quiso compartir más el poder, fue Fouché quien ayudó a pasar. ...del consulado al imperio. ¿Que ya nadie quiere a Napoleón? Bueno, ahí está fuche entre los conspiradores... ...para traer de vuelta al rey. ¿Que Napoleón ha escapado y se convierte en emperador... ...nuevamente durante 100 días? Ahí está fuche de nuevo... ...conspirando para ayudarle a entrar triunfalmente en París. ¿Que a los 100 días Napoleón se precipita... ...y cae después de la batalla de Waterloo? Bueno, ahí está fuche entre los conspiradores... ...que quieren de vuelta al rey. Podemos decir también... Que Fuches es un oportunista de oficio, y eso no sería del todo falso. Pero es que es mucho más que eso. ¿Qué es la política? Bueno, como objeto de estudio, o como ente en sí misma, la política podemos decir que es el campo de todas las relaciones de poder que se establecen en una sociedad para determinar el orden y el cumplimiento de las funciones de cada miembro dentro del cuerpo social. Esta es mi definición personal. Quizás en un diccionario o en una, un tratado de ciencias políticas encontremos definiciones mejor elaboradas o más precisas, pero creo que esta bastará para los efectos de este episodio. El político, es decir, el hombre que toma como oficio participar en las dinámicas de poder de una sociedad, debe tener muy claro qué decisiones quiere. Qué quiere para su sociedad, cómo lo va a lograr y si su sociedad está en condiciones de cumplir estos cometidos. Fíjense que esto incluye no solo las relaciones políticas, sino incluso las relaciones económicas y las militares, porque cuando Clausewitz dijo que la guerra era la continuación de la política por otros medios, no hizo más que establecer un background. Existe una política profunda que incluso pasa por debajo de las dinámicas de la guerra. Claro, hay ciertas decisiones que son estrictamente militares y que obedecen al poder de fuego, la logística, la estrategia, pero cuando llegas a decisiones militares es porque ya hubo un momento en que las decisiones políticas te empujaron hasta allá. Y esto mismo pasa en la economía. Cuando una decisión económica se toma, que sé yo, liberalización de la moneda o reducción del crédito, por ejemplo, es porque ya hubo un marco político profundo que te llevó hasta allá. Todos estos campos están interrelacionados. En este sentido, Babov es un político de primera categoría ideó un plan, una meta, un objetivo. Él quería transformar la sociedad francesa y abandonar no solo el antiguo régimen, sino también el mercantilismo y el capitalismo incipiente que empe empezaba a reinar en el país. Acabar con la burguesía como clase antes de que se consolidara. Claro, eh, ojo, la burguesía de la Francia de la Revolución no era desde luego la misma a la que se iban a referir Marx y Engels 50 años más tarde, pero digamos que su germen estaba ahí. Claro... ¿Cómo determinar si Babov tenía razón? Es el problema de esta clase de proyectos. Solo la práctica te dirá si puedes hacerlo o no. Y Babov cayó antes de, antes de ejecutarlo. Aunque en la actualidad casi todos los historiadores están de acuerdo en que las condiciones materiales no estaban dadas para que Francia saltara del antiguo régimen al comunismo en el acto, como pretendía Babov. Babov era definitivamente un idealista. ¿Y Fouché? Fuche no pensaba en nada más que en su propio beneficio, en su propio enriquecimiento, en consolidar su poder. Era lo que en la actualidad llamamos un político de profesión, dedicado 100% a estar donde está el poder, no importa quién fuera. Y eso lo pudimos notar en su forma completamente inescrupulosa de saltar de bando cuando veía que el barco peligraba. Su papel era construir y forjar el poder con lo que hay. Él no pelea, él no apela a las ambiciones idealistas, al deseo de liberación, de paz o fraternidad, como hacia Babov. Fuché aspira a ese otro lado del ser humano que ambiciona solo para sí mismo. Fuché apela al miedo, apela al chantaje, a las pasiones, a las mentiras, a las calumnias, a los chismes y las habladurías. No podrían ser más antagónicos estos dos sujetos. Babouf, demasiado idealista, cegado por la luz del porvenir. Y Fouché, bueno, tan realista que es corto de vista, que solo piensa en la maldad del ser humano y en cómo aprovecharse de las debilidades. Y no estoy calumniando a Fouché al decir todo esto. Su red de espionaje se basaba precisamente en, en poner agentes en todas las cortes y ambientes de poder a lo largo de toda Francia y aún afuera, en el extranjero. ¿Cuál era la tarea de sus agentes? Bueno, reunir cualquier hecho vergonzoso, oculto, cualquier secreto o cualquier cosa que pudiera usarse como herramienta de chantaje o de amedrentamiento. Su trabajo era averiguar cuál era el precio de cada hombre, para saber cómo y cuándo sobornar, cómo y cuándo comprar o ofrecer. Y iba a ser desde dinero a posiciones, títulos, cargos, lo que sea, de esta forma ante cualquier posible levantamiento contra el directorio o contra el consulado o contra Napoleón quien estuviera allí, Fouché sabía inmediatamente dónde estaba el eslabón más delgado y débil de la cadena y golpeaba por allí. Si Baboff era un idealista adelantado a su tiempo, Fouché era un genio de la corrupción humana y era capaz de sacarle prove provecho incluso a las piedras. Fouché manejaba muy bien la Cruda Realidad de la Naturaleza Humana El Problema de la Naturaleza Humana Aquí ya vemos prefigurado algo importante que limita todo el debate en torno a la utopía y es el problema de la supuesta naturaleza humana, entre comillas, de la condición humana. Es un tema que ya de por sí es extenso y no daría para un podcast sino para todo un libro y de hecho se han escrito muchos libros. Se trata del problema, en el fondo, de naturalizar o biologizar la ética y la moral humanas. La utopía es un término que proviene de Tomás Moro, un gran humanista que imaginó una ciudad ideal y la describió con todas sus costumbres, sus instituciones y organizaciones. Claro, no fue la primera utopía en realidad y obras como La República de Platón, que también describen una república ideal con todas sus costumbres e instituciones, entraría dentro del género literario utópico, a pesar de ser muy anterior. El objetivo de estas obras era hacer crítica a las instituciones de su momento y mostrar, al menos en la imaginación, cómo sería no solo un mundo diferente, sino uno ideal. Como La ciudad de Dios de San Agustín, que le saca la utopía de Moro unos 1.100 años más o menos. La crítica que siempre se le ha hecho a las utopías es que, por lo general, presuponen demasiada bondad en el hombre. Olvidan los asesinatos, las violaciones, la envidia, la crueldad, la ambición, el egoísmo, el miedo, la pereza, la cobardía, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, olvidan todas aquellas otras cosas que también nos hacen humanos. Esto no es del todo cierto, por supuesto, es una crítica un poco vedada. Si analizas con detalle, muchas de las instituciones que aparecen en las utopías están destinadas a evitar que este tipo de conductas afloren a transformar, por ejemplo, la envidia en paciencia y progreso, el odio en comprensión, a reprimir la crueldad y tornarla en empatía de ser posible. Se pedía que los trabajos, por ejemplo, fueran rotativos y que las propiedades fueran comunes, porque no puedes envidiar lo que ya es tuyo por derecho también. El problema está en que, cuando hablamos de naturaleza humana, de la humana condición, Solemos hacerlo para lanzar una crítica moral velada. Para justificar, o lamentarnos, de la maldad, por decirlo así. Pero realmente, lo que se busca es justificar un aspecto en específico, que es el eje del sistema actual. Y no pasaba así en el antiguo régimen. Ojo, estamos hablando del egoísmo. El egoísmo es la base conductual del individualismo, por decirlo de algún modo. El liberalismo extremo, que afloró luego cuando la ideología Whig en Inglaterra se juntó con el darwinismo, produciendo ese engendro del demonio llamado darwinismo social, trató de justificar el individualismo argumentando que era la ideología más adecuada para una especie que era por naturaleza egoísta, así como el libre mercado era para ellos el sistema más indicado. Y esto es importante, insisten en ese, entre comillas, por naturaleza. Es decir, que era una suerte de impulso biológico, tan biológico como el instinto de apareamiento, y que es ese impulso egoísta el que configura como resultado necesario la competencia por los recursos entre los miembros de nuestra especie. Es curioso cómo esta supuesta inclinación natural al egoísmo, solo afloraban los machos acomodándose a la ideología de la época porque las mujeres, según ellos no participaban tan activamente de la competencia sino que siempre eran vistas como sujetos pasivos de los machos que luchaban todo el tiempo por el control de las hembras en fin, cosas de la misoginia típica de las sociedades patriarcales pero hay muchos otros elementos en la naturaleza humana que estas ideologías no toman en cuenta cuando pretendemos meter al egoísmo la envidia y la maldad como parte de la naturaleza humana, deliberadamente opacamos otros elementos como la colaboración, la empatía, el altruismo, etc. Una especie enteramente egoísta e individualista no habría logrado construir nunca una ciudad como Roma, por ejemplo. Es cierto que los romanos vivían por y para la ambición, para la crueldad de la guerra y el saqueo, pero toda la normativa del derecho romano nos demuestra una preocupación por los suyos, una protección a su etnia, a su familia empleada, un sentido de grupo y de colaboración profundos, así como una protección de los derechos de los ciudadanos, incluso cuando el abuso podía provenir de otros ciudadanos romanos. En las sociedades cuyos modos de vida están más cercanos a los modos de producción agrícolas y a recolectores y cazadores, el egoísmo no tiene cabida, y el grupo, la colaboración, el altruismo y la empatía son los valores fundamentales. De hecho, si te sientas a pensarlo, toda la estructura facial y todo el juego de arreglos de los músculos para generar distintas expresiones tiene por objeto crear este lenguaje corporal que atiende al desarrollo de relaciones empáticas y de cooperación entre los grupos. Y esto es una base biológica, si quieres verlo así, o una biologización de un argumento contrario al mismo argumento biológico del egoísmo. Esto es así porque la supervivencia es posible solo si colaboras, solo si te preocupas. El destino propio está ligado al destino de los demás. Pero esto es de hecho lo común en la naturaleza para todos los animales sociales. Más bien, pareciera que es la abundancia y no la escasez de recursos lo que hace posible que el sujeto deje de pensar en la supervivencia del grupo y empiece a pensar en sí mismo sin contemplar al grupo. Solo cuando la muerte no es inminente puedes alienarte del grupo. Claro, también es cierto que en las sociedades de abundancia es donde es posible perfectamente preocuparse por el otro y hacer algo por él, porque tienes cómo hacerlo, pero también es posible que ocurra lo contrario y de hecho parece ser que es la norma que ocurra lo contrario, al menos en las, ciudades, las sociedades de mercado actuales. Esto es algo que pasa con frecuencia, de hecho, en las sociedades con un avanzado grado de organización y complejidad, con un complejo sistema de división del trabajo, no llegas a ver la totalidad de tus relaciones de dependencia. En las sociedades de mercado, como las actuales, estamos alienados del productor y la cadena total. No comprendemos cómo el teléfono que usamos está relacionado con el conflicto de China y Taiwán, la explotación de las maquiles en el sudeste asiático y las relaciones de apropiación y propiedad en los Estados Unidos. Creemos que no dependemos de todos ellos lo que es un caldo de cultivo excelente para el egoísmo y la falsa sensación de autosuficiencia. Y de hecho, Marx dedicó toda una sección del capital destinada a esto, una sección que por cierto siempre ha llamado más la atención a los filósofos, que es el fetichismo de la mercancía. Claro, mucho de lo que estamos exponiendo es una especie de especulación, porque por ejemplo, con las sociedades antiguas no podemos ponerlo a prueba ni hemos registrado pruebas tampoco, no estuvimos allí. Y además las sociedades recolectoras y cazadoras son de por sí considerablemente complejas, como para reducirlas solo a lo de la empatía y la colaboración. Pero pasa lo mismo con la supuesta maldad humana. La supervivencia dentro de la naturaleza es un problema demasiado complejo como para tomar solo las vertientes que hemos llamado maldad. ¿Y a todas estas por qué le llamamos maldad? ¿Por qué esas declaraciones sobre la naturaleza humana tienen cierto aire de amoralidad? ¿Por qué los argumentos de la misantropía en contra de la raza humana son tan morales que solo alguien profundamente humano podría emitirlos? No solo en nuestras sociedades con valores cristianos, sino en las musulmanas, las hindúes o las confusionistas también, incluso en las polinesias. Pienso que es porque el influjo de la necesidad del otro para sobrevivir también forma parte de nuestra naturaleza. La socialización es lo que somos y el aliena la alienación del individuo en sociedad que se pretende justificar con el egoísmo y el individualismo es tomar solo un único extremo para preservar un modo de producción como el actual. De hecho, la gran mayoría de los incipientes capitalistas que he conocido han estado luchando toda su vida con su propia conciencia porque sus valores le dicen que están actuando mal, pero su mentalidad les dice que solo están adoptando adaptándose a una nueva condición de supervivencia impuesta por un modo de producción específico, que es el del capitalismo. ¿Y saben qué? En cierta forma es verdad, eso no los hace malos. Esa lucha por la supervivencia poniendo su propio bienestar por encima del del grupo no les hace en realidad intrínsecamente malos. Pero precisamente por eso necesitan más que nunca justificar su, entre comillas, naturaleza y proceden a eliminar lo que les hace sentirse mal. O bien proceden a cambiar las definiciones de bien y mal y crean una nueva moral, como la moral protestante que señalaba Max Weber, que se ajustaba demasiado bien al capitalismo naciente de entonces, lleno de usura, de estafas y de apropiación descarada en un ambiente de competencia mercantil despiadada. Aunque, bueno, si te pones a pensarlo, tampoco difieren mucho del ambiente actual. Y luego, claro, están los que no sienten remordimiento alguno porque están lo suficientemente arriba en la escala del capital como para que no les importe una rebelión en una colonia. Como cuando la reina Isabel le importaban bledo las masacres de los Mau Mau en Kenia, porque ella solo cubría y protegía sus negocios y sus ganancias, aprobando leyes que impedían que las propiedades de la corona fueran juzgadas o cayeran bajo el ojo de cualquier tribunal. Aquí cada quien parece crear una moral a la medida del interés de su bolsillo y de sus conflictos y fetiches no resueltos. ¿Para qué sirve una utopía? Cuando los redactores de un libro utópico confeccionan su ideal, como la utopía o Icaria o la ciudad de Dios, saben desde un comienzo que no es realizable en términos prácticos. O al menos en su momento, pues. Pero entonces, ¿para qué lo hacían? ¿Por puro placer de fantasear? A veces el peso de la realidad es abrumador. Es fácil caer en el pesimismo porque la sociedad ha sido fea no desde ahorita sino desde siempre. Toda la literatura de cuentos y fábulas de Europa entre los siglos XII y XVIII, de la que tenemos registro, está llena de personajes que solo piensan en comer. Fue el romanticismo moderno el que agregó lo que, de conocerita de que la protagonista se va a casar con un príncipe y serán todos felices y comerán perdices pero en los cuentos originales de gran victoria de los personajes era simplemente las perdices era comer hasta el hartazgo, hasta no poder más y en los cuentos de las mil y una noches pues la situación es realmente muy diferente solo que además de la comida ambicionaban también riquezas y poder como Aladín por ejemplo porque la desigualdad era demasiado abrumadora es decir... Ante una realidad tan aplastante, ante una miseria de tanto peso y ante sistemas en donde no parece haber alternativas, como en la actualidad, en donde nos es más fácil imaginar el fin del planeta que el fin del capitalismo, como en la película No Miren Arriba, la utopía se presenta como una alternativa idealista. Pero, ¿una alternativa es utópica porque en sí misma no puede realizarse o porque la fuerza del discurso dominante es tan poderosa, que no podemos imaginar nosotros mismos algo diferente a lo que existe en este momento, como una vez más lo de la película de Town Look Up. Esta es, de hecho, una de mis frases favoritas de Marcuse. La utopificación de las alternativas no habla de la imposibilidad de realización de un cambio per se, sino de la magnitud de las fuerzas que se oponen a dicho cambio. Lo dijo en una serie de conferencias a finales de los 60s que se editaron luego en un libro llamado, casualmente, El fin de la utopía. Y Marcuse decía que era el final de todas las utopías porque el poder apasallante de la civilización industrial había puesto fin a la parte de la utopía que era imposible. A ver, hay utopías en grado estricto y utopías en grado o sentido laxo, por decirlo así. Una utopía en sentido estricto sería, por ejemplo, soñar con una raza humana inmortal, eh, como puede ser por ejemplo eh, eh, eh, la ciudad que se nos presenta en la película Shangri-La de John Ford. Porque, bueno, no somos elfos inmortales de Tolkien, la biología y la termodinámica imponen una degradación tal del cuerpo que no podemos extender la vida indefinidamente. Pero una utopía en un sentido laxo es cuando decimos que un determinado cambio en la sociedad, como por ejemplo un régimen de propiedad basado en la propiedad común y no la privada, no es posible porque la organización actual de la sociedad militar, política y económicamente pues, se opone. Esa no es una barrera imposible, es solo una barrera temporal. No hay una negación intrínseca de la humanidad, de nuestra biología o de la física, solo de nuestra forma de organización, es casi un problema logístico. Y de hecho, el discurso dominante hace tanto hincapié en la componente supuestamente biológica irrevocable del egoísmo y de la individualidad y de la competencia y la competitividad del ser humano precisamente para negar este punto, para imponer este punto. Desde el momento en que el modo de producción industrial permite subsanar el hambre, ya es posible producir comida para todo el mundo, por ejemplo, permite reducir también el tiempo de trabajo. Las máquinas pueden reducir nuestro tiempo mínimo necesario en los puestos de trabajo y permite además mejorar la, las condiciones de salud porque es posible ahora atender un gran número de personas más que antes y reducir además las condiciones atenuantes de la salud en general. Entonces, realmente ya no hay nada que justifique mantener un régimen de desigualdad. Antes era porque no se producía suficiente, porque alguien debía trabajar y el otro trabajo era fuerte y porque, bueno, no podías atenderlos a todos, era inevitable que el conflicto surgiera y podías explicar el origen de la desigualdad allí. Pero en estos momentos no, no estamos limitados por la tecnología o por los recursos. ...no es la carencia y la necesidad la que nos obliga a resolver nuestros problemas ahondando las desigualdades... ...es más bien una organización social obsoleta que simplemente quedó allí de tiempos pasados... ...la que nos sigue obligando a resolver nuestros problemas manteniendo o ahondando nuestras desigualdades. Entonces, bueno, no sé, ¿por qué no cambiarla? Es como que sigamos usando caballos y vacas para el transporte y el arado cuando existen autos, trenes y tractores. Antiguamente podías justificar la esclavización de estos animales porque era la lucha por la supervivencia la que te empujaba a someterlos. Y bueno, sí, es moralmente cuestionable, pero entendible. Lo que no sería entendible es que siguiéramos esclavizando a estos animales de forma masiva dentro de un régimen de producción industrial usar caballos para el transporte sería no solo cruel, sino ridículamente ineficiente. Esta es la misma cadena de razonamiento que usa Marcuse para exponer que un cambio cualitativo en el régimen de propiedad y en el trabajo es perfectamente posible en la actualidad. Cuando ya puedes producir para todos, ¿por qué seguir manteniendo entonces el régimen de explotación del plusvalor? La existencia de la plusvalía se hace innecesaria y entorpece el desarrollo de las fuerzas productivas, tal como el uso del caballo entorpecería las vías de circulación en una ciudad que puede perfectamente usar autos. Estás extendiendo inútilmente el sufrimiento de una especie animal solo por vanidad. Volviendo al tema de la utopía, en principio, es el discurso dominante el que no permite plantearme las alternativas, pero si yo busco otro discurso, uno históricamente posible, y procedo a comparar mi realidad con ese mundo ideal, quizás voy a tener herramientas para ver mi realidad de forma crítica. Entendería que un mundo en donde los caballos ya no son esclavizados en las granjas y en los ejércitos y ya no es un sueño irrealizable el liberarlos. Puede que sea incluso posible. La utopía sirve para ayudarnos a empujar. Quizás no tenemos la certeza de que la organización futura sea posible o no, sea exitosa o no, pero si no lo intentamos no lo sabremos. Al menos, al menos sabemos que las condiciones que posibilitan ese cambio son posibles. La utopía sirve para eso, para espolearnos y servir como estrella guía, como brújula. No he abolido la explotación total de los caballos, pero en líneas generales ya no son una especie esclava de la humanidad, si acaso corren en carreras si y son usados para el trabajo en alguna que otra granja pero su trato es bastante mejor lamentablemente no puedo decir lo mismo de las vacas que sí son esclavizadas y tuvieron un destino peor que el que tenían en la edad media es de esta misma forma que la utopía fue una brújula para Babov en la revolución francesa y para los comuneros en la comuna de París de 1848 y más tarde en la comuna de 1871 El lado oscuro de la humanidad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 el debate del buen salvaje versus el hombre como el lobo del hombre es un choque entre paradigmas. Por supuesto que ya nadie se toma al buen salvaje al pie de la letra, así como nadie cree que realmente el hombre sea un lobo para el hombre en todo momento, en un sentido estricto, son paradigmas simplemente. Sin embargo, en los años 80, buena parte de la crítica de la derecha latinoamericana y sus intelectuales contra los proyectos de transformación, incluso social cristianos, se basaba en esta crítica al mito del buen salvaje. De ellos, Vargas aún continúa con esta labor, por cierto. El buen salvaje sería la justificación mítico-teórica de la utopía. Es decir, ¿de dónde proviene la maldad en el mundo? ¿Siempre fuimos así? Si piensas que sí, entonces estarás en el lado de Hobbes, aparentemente, y la maldad debe ser controlada para evitar que el caos del estado de naturaleza regrese y nos destruya. Sin embargo, otros observan que en este estado de naturaleza, los animales y demás criaturas no se autodestruyen, por lo que si el hombre llegase a encontrarse en un estado de naturaleza, esto es, no mediado por la cultura, el hombre sería inocente, intrínsecamente bueno, o cuando menos, no dañino para consigo mismo y los demás. Ambas visiones son desde luego una simplificación del problema del tamaño del monte Everest. Ambas ...pecan del mismo problema, creer que existe una versión humana en estado de naturaleza... ...que no es otra cosa que decir que estaban como Tarzán, carentes de cultura... ...y como una especie de disco en blanco en donde grabar códigos éticos y morales. Hasta donde sabemos, o hemos descubierto en la actualidad, no podemos separar al hombre de la cultura aún. Incluso todo parece indicar que no solo especies como el Neandertal tenían cultura... ...sino que sabemos de otros animales que tienen cultura y no son precisamente cercanos a nosotros en el árbol filogenético. Ya antes hemos citado que los chimpancés conocen la guerra y quizás incluso el magnicidio. Hay al menos un caso registrado de una guerra civil entre chimpancés en el parque de Gomba Stream en los años 70 en Tanzania. Fue un conflicto que duró unos cuatro años más o menos, en el que un problema de sucesión desencadenó una guerra civil entre dos facciones de una misma manada. No se peleaba solo por el territorio, existía realmente la intención de exterminar a la otra facción y los chimpancés tramaban emboscadas y asesinaban de forma cruel y despiadada celebrando la victoria al final de cada refriega. Esto no habla muy bien del supuesto estado de naturaleza, carente de maldad que pensaba Rousseau, más bien tiende a inclinar la balanza del lado de Hobbes. Pero el pesimismo de Hobbes estaba inspirado en sus experiencias de la guerra civil inglesa, en donde el deterioro de las instituciones, la caída de las jerarquías de poder y las hambrunas produjeron un espacio sin ley, un espacio completamente an anómico y convulso, que se mezcló con una crisis maltusiana en la isla por varios años. Hobbes veía entonces el orden, y la violencia del Estado, como la única forma de regular y mantener a raya los instintos destructivos del hombre, que vio liberarse durante aquella guerra fratricida en su país. El razonamiento era simple. Si solo la violencia del Estado, el dichoso Leviatán, mantiene a raya la violencia caótica de los hombres, quiere decir que en el fondo la naturaleza humana está regida por este egoísmo, esta lucha de todos contra todos. Claro, lamentablemente Hobbes no disponía de los datos que poseemos en actualidad gracias a la arqueología y la antropología. Realmente no parece haber existido nunca un todos contra todos, sino más bien un todos contra la naturaleza. Esto también es un proceso un poco problemático porque nos empuja a darle un papel muy importante a la cultura y a la separación entre cultura y naturaleza que, aunque parece evidente, no deja de ser problemático, controvertido y lleno de algunas dificultades epistemológicas. Algo que vale la pena mencionar también es el papel de la colonia en América en todo este debate. El mito del buen salvaje, por supuesto, no es creación de Rousseau, le precede. Buena parte de ese mito estaba ya presente en la mentalidad del cristianismo medieval europeo en la búsqueda de las tierras del preste Juan, por ejemplo. Cuando Colón llega a América, él y sus hombres estaban seguros de que pronto, en algún sitio, encontrarían las puertas que flanqueaban la entrada al Jardín del Edén. No, no era una metáfora. El Jardín del Edén para ellos era real, era un sitio físico en el mundo y ellos estaban seguros de que lo iban a encontrar. Entonces, los hombres llenos de inocencia cercanos a las tierras paradisíacas debían habitar allí. Y cuando se consiguen a hombres y mujeres que habitaban muchos semidesnudos, viviendo en un modo de vida más o menos seminómada, además, calentes de nociones de propiedad y moneda, tal como los conocían los europeos, por ejemplo, estaban seguros de haber encontrado a estos hombres salvajes, a los buenos salvajes, cercanos a los tiempos de Adán y Eva incluso. Claro, tarde o temprano se iban a dar cuenta de que no era así la cosa. Muchos de ellos nunca llegaron a comprender la alta complejidad de las tribus y naciones que habían conquistado y la cristianización terminó aniquilando gran parte de las costumbres e instituciones precolombinas antes de siquiera tener registro adecuado de ellas. Todo esto inició un debate muy interesante entre el padre de las casas y Gines de Sepúlveda sobre la naturaleza humana que en el fondo tenía de marco todo este problema del pecado, del buen salvaje y de la inocencia innata o no de los hombres. Ahora, podremos venir y caer en el lugar común de afirmar que ambos tienen parte de razón y tomar una, sí una síntesis de que agarre elementos de ambas teorías porque parece que muchas de ellas describen bien algunos aspectos de la realidad pero fallan en otras y etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que lo más interesante está en el marco de referencia de los autores. Ambas, ambas propuestas parecen incidir en un aspecto moral, la inevitable maldad o la inherente bondad. Para Hobbes, el hombre es peligroso en sí mismo, en su esencia y debe contenérselo. Para Rousseau, el hombre es bueno en sí mismo y debe volverse a su esencia para poder limpiar la maldad que las malas prácticas sociales y de las instituciones han sembrado en él. La idea de lo bueno y lo malo, o de lo justo e injusto, precede toda la cadena de razonamiento de, de todo este asunto. Y aunque tanto Hobbes como Rousseau eran hombres lo suficientemente inteligentes como para no caer dentro de maniqueísmos, no podemos decir lo mismo de todo lo que vino después de ellos, de, levantándose sobre sus ideas. Real Política Hace mucho tiempo, hablando con unos amigos anarquistas y soñadores, nos preguntábamos cómo podríamos realmente cambiar las cosas. Uno podría preguntarse, además, por qué cambiarlas. El a priori detrás de todo esto es que en realidad uno piensa que la vida, sea lo que sea, merece ser vivida y que debe vivirse bien. Eso es un deseo irracional, está más allá de toda razón y no necesita realmente una justificación, merezco vivir y merezco vivir bien, y no solo yo, sino todos. La vida en sí merece vivirse, no importa quién la viva. En líneas generales, es el a priori detrás de toda utopía y sueño de transformación. Es en base a este deseo de vivir que yo voy a construir mi razón, de hecho, los in intentos de racionalizar ese deseo no han llegado muy lejos. La biología simplemente nos dice que la vida busca expandirse y reproducirse y busca crear las condiciones para lograrlo con éxito. Y, francamente, no necesitábamos la biología para saber eso, porque lo sentimos en nuestro propio ser. Somos la encarnación de ese deseo, si quieren verlo de forma poética. En esto estamos casi todos de acuerdo. Desde el liberalismo al más radical de los anarquismos, porque... Eso exigimos en la transformación. La utopía nace como ese, ese contradiscurso que nos permite racionalizar y dirigir la transformación. La realidad, sin embargo, nos impone una serie de límites bastante duros. Uno no simplemente vive, se vive a pulso, se lucha por vivir, y el sistema imperante en la actualidad, y no es que los anteriores lo hayan hecho diferente, nos han empujado a luchar no solo contra la naturaleza, sino contra nuestros semejantes también. Hobbes tenía algo de razón al afirmar que el hombre era un lobo para el hombre, y es que tenemos la capacidad de atacar y enfrentarnos a los otros en nuestra lucha por la existencia. El sistema social solo racionaliza esas luchas separadas y las inscribe dentro de un marco determinado. La lucha por la existencia en los tiempos premodernos era también muy dura. Luchabas contra la enfermedad, luchabas por conseguir el pan. Salías todos los días a cuidar la siembra, a limpiarla, luchando contra las otras hierbas. Y las llamabas malas hierbas porque no te alimentan y porque destruyen tu cultivo en la lucha de esas mismas hierbas por su existencia. Luchabas contra los animales, contra las plagas, los hongos, los insectos y además luchas contra los otros hombres. Por eso te organizas con los tuyos, para lograr reproducir tu especie, tu cultura, tu idioma, tus símbolos, todo ese arsenal organizacional y cultural para poder imponerte y expandirte, aumentando tus recursos para sobrevivir. Eso ha llevado a innumerables guerras y alianzas, a mestizajes y masacres por igual. En realidad, era un proceso bastante caótico, sigue siéndolo. Es decir, muchas veces las limitaciones tecnológicas y organizacionales la misma escasez de recursos impedía poder descansar a los hombres y alargaba la miseria y la pobreza, el sufrimiento. Así que quizás vivir no mereciera tanto la pena, aunque bueno, uno igual siempre quiere vivir. Durante las grandes pobrezas y hambrunas de Francia antes de la revolución, cientos de miles de personas, niños o adolescentes la mayoría, tomaban los caminos y se iban a mendigar, a buscar comida en sus casas, que no pueden, que no pueden encontrar sus casas, a buscar suerte y fortuna, a robar o a pedir, a trabajar donde se pudiera. Lo llamaban el Tour de France y llenaba el camino de peligros y traiciones. Actualmente el Tour de France es simplemente una vuelta en bicicleta, ¿no? pero en aquel momento tenía otro significado, otra connotación. Estos cientos de miles de personas veían más fácil mendigar, desarraigarse de su propia tierra que buscar la transformación. Y no fue hasta que una serie de cambios importantes en la tecnología permitieron un pequeño superávit. No fue hasta ese momento que no tuvieron fuerzas suficientes para enfrentarse al rey y, bueno, decapitarlo tiempo después. Y sin embargo, era la burguesía la que andaba en la cabeza. En la novela Los Miserables, por ejemplo, la revolución la llevan a cabo los Marius de Pontmercy, los Enjolras, los Combeferre pero no los Tenardier, los auténticos miserables y pobres. Aunque cuando llegó el momento, bueno, estuvieron felices de pelear en primera fila y morir como le pasó a Epony Tenardier. Bueno, perdón, eh, spoiler. Bueno, los miserables, es una novela de 1860 70 no lo sé. Son tantos personajes que quizás no recuerden quiénes mencioné. Aquí ya vemos algo de la cruda realidad que tenemos que tener en cuenta. No puedes luchar por una vida mejor si no tienes fuerzas para hacerlo. No puedes luchar por una vida mejor si no existen las condiciones materiales, tecnología, recursos, manos de obra, etc. Si no existen esos recursos para construir esa vida mejor. La utopía de Moro ya existía en aquel momento, pero si no tenías los recursos para construir esa vida mejor, pues entonces podías soñar todo lo que quisieras no, iba se, no se iba a poder Cuando finalmente los hubo Finalmente hubo esos recursos Esas condiciones materiales Pues estalló la rebelión Porque esos recursos estaban en manos de la nobleza Así que la burguesía y la plebe juntos Pues decapitaron a la nobleza Y se apropiaron de los recursos necesarios Es decir, tierra, oro, materias primas, etc Pero las condiciones materiales eran necesarias Para lograrlo durante esta misma revolución, el pueblo de Francia vivía en la miseria, el hambre y la desnutrición eran cosas que campaban a sus anchas, aunque ciertamente las condiciones eran al menos mejores que en el siglo pasado, no es que la cosa estuviera de perlas realmente. La plebe, es decir, las clases populares, se acumulaba en el campo y las ciudades. No tenían ellos los recursos intelectuales y materiales para ejercer la dirigencia, pero sí tenían energía en forma de rencor, de odio, de odio a los nobles, de resentimiento, de aspiraciones y ambiciones, de sueños, de todo este caudal de cosas que se agolpan dentro de la garganta como una especie de nudo en las masas oprimidas durante los tiempos de, de revolución. Así que la dirigencia la terminó ejerciendo la burguesía. Tomó el control, dirigió a las masas, se enfrentó a la nobleza, lo que por cierto no era fácil porque dominaban en el discurso, junto con la iglesia y, lo más importante, dominaban en el ejército, ostentaban el dominio de las armas desde hacía al menos, no sé, mil años. Y por algo se les llamaba nobles. Así que, si lo único que tienes es eso, es decir, mano de obra barata en las calles, muchos jóvenes en edad de luchar, pero no con la suficiente madurez o recursos para pensar, pues, ni modo, lo que ves es lo que hay. La revolución se convirtió en una auténtica casa talentos y el ejército reunió lo mejor de Francia que pudo reunir. Y con eso se enfrentó a los reyes. Y la verdad, no reunieron poca cosa. Allí tenían a, Napole a un Napoleón, a un Jean-Vidoc, a un Fouché, etcétera, etcétera, etcétera. Y a pesar de todo eso, lograron reunir un ejército ejemplar que logró poner casi de rodillas a toda Europa. Es en este sentido que podemos decir que Baboff era un idealista, un utópico. ¿Podría realmente Francia abolir el régimen de propiedad privada e instaurar un sistema de propiedades colectivas e individuales? Babov creía que sí, porque la movilización total de Francia, en donde el directorio reclutó más de un millón de hombres, implicó usar el dinero confiscado a la nobleza para pagar a todas sus tropas. Esto es, se hizo una suerte de redistribución de la riqueza acumulada por los nobles mediante el ejército y la leva. Se tomó inmediatamente las zonas productivas y se creó una suerte de economía de guerra que en realidad no podía sostenerse por mucho tiempo porque una vez agotado el excedente, el modo de producción, la capacidad de las fábricas, el circulante, el oro, las mercancías y recursos no iban a poder cubrir la demanda colosal que se estaba generando. Bueno, qué es así, nunca lo sabremos ya porque alguien con un criterio más práctico y menos soñador, es decir, fuche, se adelantó y entregó a Babov y a los suyos para poder escalar en su carrera política y formar la jefatura del interior. Es decir, una vez más el egoísmo del hombre nos jugó una mala pasada. El fin de la utopía Por supuesto, no estamos hablando de la Revolución Francesa. No es eso lo que realmente nos importa en este momento. O mejor dicho, nos... Interesa hablar de la Revolución Francesa porque comprendiendo a Fouché y a Baboff, comprendiendo las limitaciones de uno y los errores del otro, podemos comprender mejor nuestro momento. Podemos comprendernos mejor a nosotros mismos, qué es lo que realmente sí nos importa. No sé si Marcuse realmente tenía razón o no. Parece ser que sí. Técnicamente hablando, estamos en condiciones de acabar con la pobreza del África en un mes si todos los ricos y las potencias del mundo se lo propusieran, o al menos las estadísticas parecen indicar eso. Sin embargo, Estados Unidos y Europa prefieren vender armas para luchar contra el terrorismo islámico y contra China y Rusia en Ucrania antes que atacar las causas estructurales de la desigualdad y la miseria en África. China y Rusia, por su parte, prefieren pactar con las oligarquías locales africanas y asegurarse el suministro de sus materias primas ...antes que ayudar a los países del continente africano a superar sus problemas estructurales. Si no se resuelve el problema del hambre y la pobreza en África, por ejemplo, es por falta de voluntad, no de recursos. Es cierto que Bezos y Zuckerberg podrían, quizás, disminuir considerablemente su patrimonio en el proceso, pero aún así seguirían viviendo con más riquezas y comodidades de las que tendríamos nosotros en toda una vida, e incluso de las que ellos mismos podrían llegar a gastarse en toda una vida. El punto es que, si es materialmente posible, entonces minimizar la brecha de la desigualdad en el mundo no es una utopía, es perfectamente posible. No se oponen a ello un límite económico, que no haya recursos para todos, por ejemplo, o un límite tecnológico, que no sea posible mejorar las condiciones de producción para todos. La oposición es simplemente organizacional. Son fuerzas políticas las que se oponen a, un, a que pacifiquemos la lucha por la existencia. Estamos ante una utopía en un sentido laxo y no en un, se, en un sentido estricto. Técnicamente hablando, no es necesario que nos sigamos matando unos con otros para lograr la supervivencia, para preservar y dar continuidad a nuestra... Existencia como individuos, como sociedad o como especie. La competencia dentro del mercado no tiene por qué seguir comprometiendo nuestro éxito o fracaso como sujetos. Podemos dejar de ser un homo economicus para pasar a ser, quizás al fin, un homo ludis. El régimen de producción capitalista sigue imponiendo un mecanismo de alienación del trabajo que no solo incrementa la desigualdad mediante una apropiación necesaria de la plusvalía, sino que en el proceso... Sigue multiplicando el sufrimiento humano incentivando un darwinismo social despiadado que acentúa de paso nuestros rasgos autodestructivos como especie. Ahora, por otro lado, no creo que la envidia, el odio, el resentimiento, el egoísmo y la cobardía sean rasgos completamente definitorios de nuestro ser. Definen momentos de nuestra, de, de nuestra existencia como sujetos o como sociedad, pero de ninguna manera nos definen en totalidad. Sin la cooperación y sin la empatía, sin el altruismo y la solidaridad, ninguna sociedad puede existir realmente. Y si algo tenemos claro es que el ser humano es un ser social cuya realización es completamente social. Y aunque no logremos una pacificación de la existencia humana, sí podemos pacificar la lucha por la existencia despejando de la ecuación todos estos elementos autodestructivos como la envidia, como el rencor, como el egoísmo, como el mismo miedo que, genera la, que, que, que, que se produce en el momento de la competencia. Durante la guerra de independencia de Venezuela, se decía que José Antonio Páez, que era un brillante general y un guerrero muy valiente, deseaba aprender el modo de conducirse de un caballero británico. Había tenido mucho contacto por supuesto con la legión británica que combatía con ellos y se decía que su esposa había tenido una influencia muy importante en él, que había pasado a ser un capataz de hacienda, bastante vulgar por decirlo así en su adolescencia, a ser un hombre genuinamente interesado por la cultura. Esta historia, por supuesto, no estoy seguro de que sea real, posiblemente sea apócrifa, pero creo que puede ilustrar mi punto perfectamente. El caso es que, al parecer, se había afanado por aprender a tocar el violín y, esto si está registrado, practicaba en sus tiempos libres. No era un instrumento muy conocido en el llano venezolano en aquel entonces, y PAES, rodeado de hombres que estaban hechos más para la guerra y el pastoreo que para las artes, no tenía realmente mucha gente con quien compartir su, progre su progreso en las prácticas, así que durante las sesiones se dice que le pedía a un llanero que se quedara con él para que lo escuchara tocar. Y es que, aunque como músicos a veces compongamos cosas para nosotros mismos, la música se hace para que alguien más la escuche. Asimismo, quizás Paez necesitaba, en medio del llano venezolano, que alguien escuchara tocar piezas de violín. Quizás, no sé, interpretaba a Bach o a Mozart, quien no sabe, no lo sé. Creo que esta historia estaba relatada dentro de los anales de, de la guerra de independencia en los diarios que tenía L.D. de Can Nuestra realización es social, dependemos de los otros, y aunque en sociedades tan grandes la alienación en un mínimo grado es casi inevitable, no por ello quiere esto decir que no dependamos de todos los demás. No existe en este sentido una victoria o un éxito que sean totalmente individuales o enteramente individuales. Cada éxito es, en ese sentido, un éxito también de todos los demás, al menos de todos los que, queriendo o no, hayan colaborado en, la sociedad, en, la, en las acciones del sujeto. Es todo mucho más complicado de lo que parece en realidad. La transformación de la sociedad, independientemente de los valores que invoquemos para hacerlo, no es una cosa fácil. Y básicamente debemos recordar que lo que ves es lo que hay. Es una extraña paradoja, necesitas tener fe en los ideales, pero al mismo tiempo jamás creértelos por completo. Si no tienes fe en ellos, no tendrás una brújula a la que llegar, pero si te aferras mucho a ellos, o si olvidas que son ideales, terminarás por decepcionarte de la raza humana, o de tu nación, o de tu clase, o de tu partido, etc. Y la verdad no tiene sentido sentir decepción de ellos, no son... ellos simplemente son lo que son. Fuiste tú quien los idealizó, quien quiso ver algo diferente. Y... Debes recordar eso, que lo que ves es lo que hay, es con ellos con los que debes trabajar, no existe una sociedad ideal, una clase ideal, una persona, un grupo ideal, tienes que trabajar con lo que ves allí, aunque no te guste o quizás debes reconciliarte con ellos porque debes entender que esas otras partes llenas quizás de rencor, de maldad, de engaño, forma parte también del ser humano. No puedes pedirle a los oprimidos, a las masas empobrecidas de América Latina o de Hispanoamérica, no puedes pedirles que no tengan odio, no puedes pedirles que no tengan rencor, que no tengan violencia, no puedes pedirle que no sientan el sufrimiento y que ese sufrimiento y el miedo que provoca la lucha por la existencia desencadene la envidia, el odio, el rencor, el temor. No puedes pedirles que no lo hagan, sería negarles su humanidad. Esta dualidad es lo que uno puede sentir como una antinomia al hablar de la oposición entre utopía y realpolitik, pero en realidad la síntesis es perfectamente posible. La antinomia no es tal. Puedo tener un uso pragmático de la utopía y correr el riesgo de convertirme en un demagogo. Lo sé. Es, al espolear el idealismo para empujar a las masas en una dirección de transformación determinada puede pasar eso. O puedo estar consciente de la real política y usarla para empujar mi camino hacia la utopía. Y yo creo que este último sería el camino adecuado. Cuando estalló la revolución rusa en 1917, todo fue un caos. Y como siempre ocurre, el ejército blanco, es decir, la reacción, la contrarrevolución, estaban mejor armados. Lo formaban los nobles que... Los bolcheviques habían tratado de derrocar y, claro, eran hombres de guerra, sabían pelear, sabían dirigir ejércitos, sabían de táctica y estrategia, sabían de artillería, tenían recursos y contactos en el extranjero, etc. Del otro lado, la revolución solo tenía campesinos y obreros y alguno que otro soldado indisciplinado que se había rebelado con ellos, que eran muy buenos trabajando y tenían muchas ganas de pelear, pero la gran mayoría no sabían mucho sobre cómo pelear ni de disciplina militar ni de artillería o siquiera de tener puntería a la hora de disparar. Desesperada, por supuesto, porque la situación era fuerte, la reacción llega a pactar con la vieja enemiga de Rusia, Inglaterra. Y Inglaterra no duda de meterse en la batalla contra el comunismo bolchevique y les da armas, dinero, recursos, hasta soldados. Trotsky, que dirigía el ejército rojo, no tuvo de otra que reclutar a los antiguos nobles que quisieran ponerse de su lado y volver volverlos oficiales, y que por supuesto, ...preferían unirse al comunismo que aliarse con Inglaterra. ¿Era una medida que podía considerarse contrarrevolucionaria o contra la, contraria a la moral de la revolución? Bueno, pues sí, y no faltó quien se lo reprochara y buscara derribarlo... ...pero lo hizo por un motivo simple y puramente pragmático. Un motivo de real política. Necesitas gente que sepa hacer eso. Necesitas recurso humano... Algo más que voluntad y deseo de triunfar. Sin esas decisiones, la guerra posiblemente habría estado perdida. La política nunca es tan fácil. Pero del otro lado, en el frente occidental, se construía la primera utopía moderna. Se llamaba la Magnovia. Y allí, el ejército negro, que dirigía Néstor Magno, guerrillero anarquista, ...levantaba la primera república anarquista de la historia... ...se conoció como la Magnafshina. Duró más o menos unos tres años, de 1918 a 1921... ...y de no ser por la guerra constante... ...tanto contra el ejército rojo como contra el ejército blanco... ...habrían durado décadas quizás... ...al menos un siglo, no lo sé. Pero mientras duró... fue lo más parecido a la auténtica libertad... ...que hayamos visto hasta ahora... ...y que hayamos visto quizás en siglos. Bueno, ha sido todo por esta vez. Gracias de verdad por escuchar el episodio. Recuerden, pueden dejar los comentarios que quieran, pueden comentarnos en YouTube, pueden escribirnos en las redes sociales si están escuchándonos desde Spotify o desde Google. Me alegra mucho haber podido comentarles este tema el día de hoy cuando sea que estén escuchando esto. Y... Espero verlos pronto, bueno, no los estoy viendo realmente, espero poder editar pronto un próximo episodio. Hasta luego.